Este seminario que tiene un título muy bonito, ¿eh? este, Misiones Compartidas, es, yo creo que es un paso muy importante en la relación que existe entre el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de São Paulo. La relación ya tiene varios años y es una relación que se fue tejiendo poco a poco sobre un trabajo en común reflexiones, intercambios y confrontaciones entre los partidos, los partidos. Este y esta vez este seminario eh, se dio la misión de ir y de más bien en, en estos análisis y reflexiones, eh, escogiendo temas eh, que tienen que ver con lo que los desafíos que estamos enfrentando hoy, en tanto que fuerzas políticas. Y entonces, el desafío tales como la crisis. Eh, económica, financiera, o sea, la, la crisis sistémica en todos sus aspectos que van muchísimo más allá que las cuestiones económicas. <coughs> este, los problemas de la integración regional que se traduce aquí en el continente europeo por todo lo que tiene que ver con la construcción europea tal como la conocemos hoy. Los tratados de libre comercio, además, si sea parte de la discusión, los tratados bilaterales de, de, de, de inversiones, eh, el tratado transatlántico. Eh, y después había un tema que era central que tenía que ver con la elaboración que se está dando hoy en el Foro de Sao Paulo de un documento que ellos quieren darle el carácter programático es decir que va a reunir todas los, uh, las proposiciones de la izquierda latinoamericana eh, que no es, que sea algo que va a ser aplicado a la letra eh, que no es una especie de, de lista de, de, de, de cosas que hay que hacer, sino más bien es un programa que va a hacer que sea visible los objetivos que quieren alcanzar en cuanto a desarrollo, cuestiones sociales, o sea, es algo que está siendo ahora trabajado. Ellos nos lo querían dar a conocer, aunque está en elaboración todavía, es lo que se hizo, y nosotros, de nuestra parte, la, lo, lo que hizo el, el presidente del de, de Partido Izquierda de Europea, fue eh, exponer lo, los trabajos que, que tiene el Congreso V, el 15 Congreso del Partido de la Izquierda Europea, este, cómo funciona eh, el partido, qué es, sobre todo esa, esta cuestión de, de más bien programática, vamos a decir. Eh, después tratamos de profundizar en temas diferentes eh, y le pedimos a algunos compañeros de que nos dijeran cómo ellos declinarían. Estos grandes temas globales. A partir de introducciones que nos hicieron compañeros de una gran calidad, que venían de América Latina, como Rodrigo Cabezas, economista este y exministro del Comunidad Venezolano, Marco Aurelio García, que fue uno de los principales consejeros del presidente de Lula y de la presidenta de eh, Mónica Valente, la secretaria ejecutiva de Foro Sao Paulo, bueno, muchos compañeros de un gran valor. Eso le dio una calidad el evento. Eh, me parece a mí de que hemos superado un nivel que tenemos, que tenemos hasta ahora. Es decir, desde el punto de vista cualitativo, estamos en una relación, les digo otra vez, fundada sobre trabajo en común. Eh, no es una solidaridad que se hace entre nosotros simbólica o de, o de grandes declaraciones. Es una solidaridad muy, muy concreta eh, que se está dando a través de este trabajo. De, de paso, yo diría de que lo curioso de todo esto es de que yo me acuerdo de que hubo una época en que la solidaridad era unidireccional, desde aquí a Europa, hacia esos eh, partidos y movimientos que estaban en, en una lucha dura, pero desde hace un tiempo para acá, sobre todo después de que ganaron eh, los gobiernos muchos de estas fuerzas, y que crearon una situación inédita en América Latina, eh, la solidaridad viene para acá y más con el contexto de la crisis que estamos conociendo del capitalismo. Entonces, este, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eh, la decisión fue de que vamos a hacer una síntesis de todo lo que se, se ve, sobre todo sobre las grandes, los grandes temas eh, primero para darlos a conocer, para compartirlos, para que sea algo que pueda ser accesible a, a cualquier persona y no solamente a los miembros de Partido Izquierda Europea y de Foro de San Pablo. Eh, es una contribución también este, a, a la reflexión que tienen nuestras izquierdas hoy eh, sobre las alternativas. Y eh, además este, va a ser la base para el próximo seminario, porque sobre todo no queremos detenernos ahora. Eh, queremos ir muchísimo más lejos en este trabajo. Eh, y lo que también me parece muy positivo es que se ve que es una relación política consolidada, eh, que no fue tan fácil al principio, eh, pero es un hecho, es una relación consolidada, no nada más desde el vista político sino también desde el punto de vista de eh, se ha tejido, vamos a decir, relaciones eh, de, muy um, de gran confianza entre nosotros, que van a permitirnos de ir hacia convergencias, eh, iniciativas comunes sobre temas que nos parecen que, que tienen que ser tomados en cuenta porque tienen una dimensión eh, que es pertinente, eh, que es una dimensión regional o que tiene que ver con el contexto de mundialización. Es decir, que vamos a trascender las batallas que tenemos a nivel nacional, local, a ir hacia a la búsqueda de convergencias este, sobre batallas políticas. Eh, se buscó, por ejemplo, la cuestión de la batalla para eh, parar eh, la, la evasión fiscal, eh, y este, contra los paraísos fiscales, que tanto daño causa aquí en Europa como en América Latina y, y en otros países. Hay otros temas más, hay otros temas más que, que han sido evocados. Todo esto lo vamos a poner en un documento y, eh, como decía antes, este, va a ser compartido, va a ser algo que, que, va, que va a darse a conocer a toda la ciudadanía eh, de los países de Europa y de América Latina. O sea que todavía tenemos mucho por hacer. Eh, y se puede decir que hemos, estamos saliendo eh, como decir es un buen punto de partida el que tenemos aquí.